Hola, chicas. Bienvenidas. Quiero compartir con ustedes una forma de cómo comunicarse con la compañía cuando ustedes no tienen el acceso a su líder. Esta es una manera fácil que debemos de aprovechar. Bueno, ya estamos en la cuenta Avon y vamos a buscar en esta esquina de aquí donde dice apoyo. Ustedes van a darle clic en esa esquina y van a encontrar... Eh, cinco diferentes maneras de, de, de comunicarnos con la compañía. Aquí este icono es por si ustedes tienen una pregunta referente a un producto en específico. Van a seleccionar las opciones de las cuales quieren ustedes hablar. También ustedes van a poder comunicarse eh, con la persona que las inscribió. En este caso, yo al querer comunicarme con la persona que me inscribió, voy a contactarla. Aquí está el número, el, el correo electrónico, de las dos maneras en que yo puedo comunicarme con ella. También quiero mencionarles a ustedes que van a tener eh, otra opción de poderse comunicar y es a través de un correo electrónico hacia Avon directamente desde su cuenta. Así que eh, mucho ojo con esto. Aquí aparece el nombre de nosotras. Aquí aparece mi correo electrónico donde voy a recibir la respuesta en caso que me respondan. Y este, aquí voy a, a escribir el motivo por el cual yo necesito ayuda. Para eh, que me conteste el departamento adecuado, debo elegir el tópico que yo tengo interés en tratar. Acerca de mis pedidos, acerca de liderazgo, acerca de los pagos que he hecho y de las devoluciones. Si es acerca de pedidos, voy a seleccionar pedidos y aquí voy a seleccionar si la, la, la opción, si lo tengo retenido, si quiero saber cuál es el estatus de mi orden con respecto a los faltantes. Bueno, voy eh, a seleccionar un ajuste de precio. En esta cajita voy a escribir, eh, necesito, por favor... Un ajuste al precio de mi producto. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Este, para, para que ellos este, puedan responder y ustedes tienen que ser específicamente eh, claros a qué producto se refieren, el número del producto y cuál fue el error que se cometió. Así que cuando lo terminamos de escribir, lo vamos a enviar y pues esa es una manera de dirigirnos con ellos a través de un correo electrónico. Si ustedes quieren eh, llamar directamente y no saben el teléfono, estos son los dos teléfonos, está la línea en inglés y está la línea en español. Este, esta línea es exclusivamente para tratar preguntas acerca de productos. Si ya no van a salir, si están en ofertas, si qué puedo hacer para poderlo conseguir si ya no sale en el libro. Bueno, esa es la línea donde ustedes van a tener más información acerca de un producto específico. Las horas de atención al público de la compañía están aquí de lunes a viernes, 8 de la mañana a 11 de la noche. Así que no hay excusa para no tener un negocio exitoso, chicas. Hay suficiente tiempo en el día para poder hacer llamadas y poder eh, solucionar cualquier tipo de problema que se presente. También eh, ustedes van a poder eh, mandar eh, por escrito cualquier, eh, cualquier carta, cualquier petición, eh, Cualquier devolución, cualquier pago o lo que sea, eh, también estas son las direcciones, la dirección de Avon Company. También tenemos el centro en Senesville y tenemos otro centro eh, que pueden ustedes enviar en Cincinnati dependiendo la zona donde ustedes vivan. Estas son direcciones, verdad, físicas de donde pueden encontrar las oficinas de Avon. Así que eh, esa es una manera que quiero compartirles a ustedes porque es necesario saber cómo comunicarnos eh, eh, con referente a nuestro negocio. Así que si su líder no les contesta, si usted eh, no tiene ningún apoyo de nadie, pues aquí están las otras maneras de, de comunicarse por teléfono, eh, hacia las oficinas, por un correo electrónico a través de su líder. Si usted tiene una líder, si no tiene, pues no no, no tendría este apoyo, pero puede usted hacer sus preguntas. Así que aprovechen de todas las herramientas que tiene Avon en esta sección de apoyo. Así que, como les digo, eh, mi intención es que tengamos una comunicación y ustedes sepan que tienen un apoyo 100%. Gracias por ver estos videos de entrenamiento. Eh, eh, me encanta estar compartiendo con ustedes, no olviden darle like a este video eh, y que hagamos crecer la comunidad de este canal porque solo se trata del crecimiento empresarial de todas las representantes Avon. Gracias.